Hola, amigas, amigos, por favor, eh, hagan un manito así, eh, si es que me escuchan y me ven correctamente, eh, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de Legal Hacker Lima. Mi nombre es Miguel Monachimo y yo soy uno de los coorganizadores de Legal Hacker Lima. Como ustedes saben, Legal Hacker Lima es una comunidad de personas interesadas, de profesionales interesados en la intersección entre la tecnología y el derecho aquí en Lima, Perú. Somos un, un capítulo eh, de una organización internacional eh, sin fines de lucro eh, le vamos a contar un poco más eh, de qué trata la IA Jager en esta en, eh, un poco más adelante pero quiero darles bienvenida a este a esta última sesión del año que se llama 2002 expectativa 2022 perdón me atrasé a 20 años 2022 expectativa versus realidad que es esto nuestro nos intento por hacer un un balance de fin de año eh, por tratar de recoger y reconocer aprendizajes y experiencias de cosas que han pasado en este año 2022, como el año 2022 para Liga de la Guerrilla también creo que es nuestro año número cuatro o, o así. Entonces también ha sido un año de aprendizajes para nosotros, de, de muchas cosas que han pasado, pero pensábamos que en lugar de hacer grandes balances sobre tendencias del mercado, sobre cómo se movió la economía o cosas así, ¿qué mejor, eh, qué mejor manera de analizar lo que ha pasado este año que hacerlo desde la perspectiva de personas eh, de nuestra comunidad, de, de miembros de nuestra comunidad, desde eh, las perspectivas de su carrera profesional, de su experiencia eh, legal y para eso esta noche tenemos a tres eh, personas invitadas eh, de la comunidad, eh, a quienes les agradezco muchísimo por acompañarnos esta, esta noche y por aceptar participar de este formato tan, eh, tan alocado. Está con nosotros alessia Lercari, ella es abogada peruana, actualmente trabaja en una firma de abogados en, en Washington, DC, ya nos contará más eh, al respecto. También nos acompaña, pañela, nos acompaña Antonella Contriano, ella es CEO de Legal Ventures, eh, que es una eh, consultora peruana especializada en tecnología y derecho, y también Sebastián González, que es analista de diseño e innovación de Sumara Legal. Um, ellos nos van a contar un poco cómo han vivido este año 2022. Esto, eh, yo quiero plantear desde la premisa de... Ustedes piensen cómo se sentían en esta época el año pasado, o cómo se sintieron eh, hacia, hacia el 1 de enero de este año. Piensen en eh, los, los temas en los que trabajaban, piensen en el mercado en el que trabajaban, piensen con quizás las empresas o los socios o los partners con quienes trabajaban. Eh, y probablemente tenían una serie de ideas, habían hecho una serie de proyecciones, asumían algunas cosas que iban a suceder este año, y los quiero invitar a la reflexión sobre qué tanto se han movido esa, esas predicciones, ¿no? Nosotros eh, como a, abogados nosotros eh, estamos acostumbrados a la incertidumbre, pero creo que ese año 2022 nos ha, ha maqueado de varias maneras distintas esto, en, en, tanto a nivel personal como a nivel de mercado. Entonces para, para entender un poco mejor estos cambios desde la perspectiva completamente, esto, completamente individual de quienes nos acompañan eh, quiero... Quiero darles eh, el, el micrófono a, a nuestros panelistas y empezamos con Alesia. Alesia, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste y cómo estás terminando este 2022? Hola, hola a todos. Eh, quería confirmar, ¿me escuchan también? No sé. Genial. Eh, bueno, primero que nada, mil gracias Miguel por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos. Eh, siempre eh, encantada de participar en cualquier comunidad en la que podamos discutir temas vinculados a la tecnología y la transformación digital. Este, y nada, les voy a contar un poco mi experiencia, eh, se va a enfocar en el año, voy a hacer un poco de trampa, como ya le había advertido a Miguel, no solamente les voy a hablar del año 2022, sino del año, un poquito del año 2021 también, porque quiero hablarles sobre mi experiencia haciendo una maestría en temas de derecho y tecnología, y empezando mi trabajo en el mercado estadounidense, en esos mismos temas, entonces por eso tengo que hacer un poco de trampa, porque los estadounidenses este, eh, tienen un año académico que no calza perfecto con el año calendario, como es nuestro caso. Entonces, nada, voy a hablarles un poco de eso y encantada de absorber cualquier pregunta que tengan al respecto. Y bueno, entre el 2021 y el 2022 he vivido en tres ciudades diferentes, he tenido dos trabajos distintos y he sumado un grado académico pero creo que lo más importante que les puedo decir y creo que es la, la, la, el principal aprendizaje que tengo, lo que no puedo cuantificar, pero es lo más importante, son los amigos, las conexiones, las personas este, y los profesionales que he podido conocer en la maestría y ahora en un nuevo mercado laboral. Entonces voy a contarles un poco de cómo sucedieron estos, este, estas tres ciudades, estos dos, estos dos trabajos, este grado académico, y voy a ir eh, contándoles las lecciones más importantes que aprendí. Y creo que lo primero es con lo que he arrancado, que es que en las nuevas experiencias lo más importante y lo que más te enriquece son las personas que conoces y las conexiones que generas, más, más que la exposición a determinadas cosas o determinados, este, o determinados puestos de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta historia, como les decía, comienza en agosto del 2021, antes de... Y, de repente no debería arrancar ahí, sino contarles un poco mi background, como Miguel nos indicó que hagamos. Antes de, de, de que comience esta historia, yo trabajaba en el estudio Miranda y Amado. Eh, tenía más o menos siete años trabajando ahí en el área regulatoria y me especializaba en Derecho de la Competencia y este, Privacidad. Creo que hoy puedo decir que soy especialista en Tecnología y Derecho. Eh, pero para ese entonces, en ese momento, especialista en Derecho de la Competencia y Privacidad y eh, tenía planeado hacer una maestría y quería que esta maestría se enfoque en temas de tecnología, porque si bien todas las áreas del derecho hoy cambian a propósito de cómo la tecnología está cambiando en nuestra sociedad, eh, me parece que el área de derecho de la competencia y el área de la privacidad eh, se ven aún más afectadas y quizás eh, los especialistas en estos temas nos vemos más obligados a, a entender estos nuevos mercados digitales y entender esas nuevas dinámicas. Entonces tomé la decisión de hacer mi maestría en Stanford, que tiene un programa de Derecho y Tecnología, Ciencia de Derecho y Tecnología, este, en el, que Miguel también es exalumno y fue clave en mi decisión de ir a Stanford. Eh, y, y como les digo, creo que lo que más me lleva a haber estado ahí es la gente que pude conocer, más que lo lindo que era estar en California. Stanford está en California. Este, o tener contacto con los headquarters de las empresas de tecnología más importantes de, del mundo. Creo que lo más importante fue la, las personas que pude conocer en esa, en esa experiencia. Y, y, y también algo que me llevó muy importante eh, es este, que no todas las relaciones tienen que ser de amistad. Y creo que es algo que nos cuesta mucho a los latinos entender y que he aprendido un montón de los estadounidenses, sobre todo, porque creo que los europeos también son muy parecidos a nosotros en ese sentido. Este, a veces somos reticentes a acercarnos a nuevas personas porque si no vamos a ser amigos, no va a haber una relación personal, ahí tenemos un reparo que los estadounidenses no tienen porque tienen clarísimo que no todas las conexiones son de amistad. Y eso, este, y una vez que uno entiende eso verdaderamente, se abre un mundo de posibilidades y perdemos el roche que podemos tener de conocer a nuevas personas que nos pueden enseñar cosas muy interesantes. Entonces creo que eso es lo primero que aprendí y que, y, que, y, que, y que quería compartir. Siempre vamos a las personas, en las personas está el valor de cada nueva experiencia y no tengamos miedo de acercarnos a personas simplemente porque no tenemos una conexión o vinculación personal porque no es necesario que eso sea un prerequisito para poder conectar y compartir. Este, lo segundo que aprendí es que, y esto va a sonar un poco redundante, pero aprender cosas nuevas está bien, pero es más importante exponernos a nuevos métodos de aprendizaje y creo que Stanford es una universidad interdisciplinaria que no solamente quiere que sus alumnos aprendan Derecho, sino también quiere que se expongan a, otros, este, a otras disciplinas y que se expongan a otras escuelas donde se pueden aprender nuevos temas y en Stanford tuve la oportunidad de llevar cursos vinculados a las ciencias de la computación o que eran directamente cursos de ciencias de la computación y creo que es algo que a un abogado le, le, le puede generar mucho reparo porque no estamos entrenados en absolutamente, o al, al menos en la católica, puedo decir esto con seguridad, hasta el último plan de estudios que es, en el que participé. Eh, no estamos entrenados y no tenemos las herramientas para fácilmente este, eh, y insertarnos en estas nuevas disciplinas y creo que... Este, mientras, y, y, y no solo eso, ¿no? simplemente estudiar en el extranjero, estudiar en otro idioma, un nuevo sistema jurídico. Nadie te dice lo difícil que es cambiar del civil law al common law. Y eso es algo que este, voy a siempre que alguien me pregunte por qué tal es estudiar en Estados Unidos. Es una de las primeras cosas que le digo. Es un sistema jurídico completamente diferente. La forma en la que se enseña es completamente diferente. Eh, tener la oportunidad de, de aprender nuevas disciplinas también es un reto. Y creo que mientras más uno se expone en la vida, no solamente a nuevas cosas para aprender, sino también exponerse a nuevas formas de enseñanza, que es lo que hace eh, cambiar de sistema jurídico, lo que hace cambiar de las letras a las ciencias, más vas a estar preparado para aprender y adaptarte fácilmente a nuevas metodologías. Y yo lo notaba mucho en compañeros que habían tenido la oportunidad de estudiar pregrados en otras disciplinas no vinculadas al derecho, lo fácil que era este adaptarse a, a las nuevas clases, o cambiar, o, o este, entender con mayor facilidad y seguir las clases. Y creo que lo último que quería compartir y que pude aprender eh, este, este año en Stanford, y luego este, he tenido la suerte de poder conseguir un trabajo en Estados Unidos y trabajar para una firma en Washington D.C., en Covington and Berlin. Este, creo que toda esa experiencia, la de conseguir trabajo, y encantada de discutirlo más adelante, me enseñó algo que creo que siempre sabemos y es un poco cliché, que es que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, entonces siempre que podamos hacer todo lo que nos ponga en la mejor posición, en mi caso de conseguir un trabajo, hagámoslo, pero no dejemos que el estrés de la incertidumbre que viene, más aún en un contexto de crisis, más aún en un contexto de COVID, este, no podemos dejar que eso nos impida disfrutar lo que es una excelente experiencia como es hacer una maestría. Entonces este... Creo que eso es básicamente lo que quería compartir, encartada de profundizar en algún tema eh, más adelante. Muchas gracias, Alesia. Eh, qué importante lo que mencionas eh, sobre entender las cosas que dependen de uno y las cosas que no dependen de uno. ¿no? Creo que vivimos en un mundo y hemos vivido unos años en donde han sucedido un montón de cosas externas a nosotros eh, que nos hacían sentir completamente derrotados sobre nuestra posibilidad de y planear un viaje, planear un negocio, plane, hacer un plan personal eh, pero yo creo que hay, es, hay, es un arte de lograr trazar esa línea, porque hay mucho que sí podemos hacer, ¿no? y además bueno hay toda una cultura del, de, en torno a lo que uno puede hacer, y hablando también de todo lo que uno puede hacer, y de, y de tomar decisiones muy autónomas, quiero darle la palabra ahora a Antonella que quiere compartir con nosotros su experiencia como, como emprendedora, como, como CEO de, de, de su propio negocio y cómo ha vivido ese año Antonella Buenísimo Miguel, muchas gracias bueno, el 2022 para, para Legal Ventures ha sido un año, un muy buen año, Ganan, eh, a mitad de año nos, nos confirmaron que habíamos ganado de Startup Perú en la categoría de, de negocios dinámicos y, y, y la verdad que nos, nos, nos pone muy orgullosos, eh, nos sentimos muy orgullosos de ser el primer emprendimiento legal en, en, en ganar esta categoría. Y, y a partir de eso empezó nuestro proceso de, de internacionalización a México. O sea, hace el ejercicio, mielco con, con Alesia, de retrocede al 1 de enero del 2021 y yo sí te puedo decir que en, en nuestros planes estaba solo postular a Startup Perú, pero no estaba el proceso de internacionalización a, a, a México, eh, que es una decisión que, que tomamos pues en, el, en, el, en el camino y de hecho yo estoy ahorita en, en Ciudad de México tengo dos meses por aquí armando, armando equipo eh, conociendo de, de cerca el, el mercado la, la idiosincrasia también mexicana que en muchos aspectos se parece a la peruana en otros no eh, yo he preparado un, un, una breve presentación eh, por si alguien que nos, que nos escucha está en este proceso también de, de, de internacionalización o también me atrevería a decir que si nos escucha otro emprendedor del sector legal, eh, que se anime y postule a, a, a Startup Perú. O sea, una firma que ha hecho una innovación, como es el caso de, eh, como es el caso de nosotros, o, o, o si es founder de, de una legal tech, eh, también. Yo soy CEO, como dijo Miguel, de, de Legal Ventures. Legal Ventures... Eh, somos una plataforma que conecta a Demand con, con startups eh, y empresas. Gran parte del, del core de nuestro servicio es Venture Capital. De hecho, ya hemos asesorado más de 60 millones de dólares en levantamientos de, de, de capital, no solo para emprendimientos peruanos, sino también para emprendimientos eh, regionales. Entre nuestros clientes, por ejemplo, destacan Rexy, NetSun, Joinas, Manzana Verde, por, por nombrar algunos del, del ecosistema el ecosistema peruano, terminamos así el, el, el 2022, somos 12 abogados en la firma, eh, hemos levantado, como les comentaba, hemos asesorado más de 60 millones de dólares en levantamientos de, de capital, cerramos con más de 50 nuevos clientes, me eh, di un ejemplos warman por nombrar eh, algunos. Y ese es un gráfico que, que, que me gusta compartir, es cómo se va proyectando el sector legal eh, de cara al, al 2028. mil eh, Se lo saqué de un último reporte de, de Walter Schluwer y que nos dicen que, que el modelo que va a, a dominar es eh, los nuevos modelos de, de negocio, ¿no? los, los ALSP, que es la categoría donde yo calzo a Legal Ventures, ¿no? un proveedor alternativo de servicios legales eh, que nos diferenciamos principalmente de una, de una firma eh, tradicional por la estructura interna que tenemos. Eh, nosotros hemos hecho una innovación, pero en el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque en, en Dial Ventures el abogado se lleva el 70% de lo que se le factura al cliente. Entonces eso le permite al, al abogado trabajar de 3 a 4 horas al día y llevarse el mismo sueldo que una firma, que una firma tradicional, ¿no? sin el estrés y la sobrecarga laboral de firma tradicional, que todos los que hemos estado en una firma tradicional, los que están en una firma tradicional, conocen, conocen bastante bien. Este, este, esta innovación en el modelo de, de, del negocio nos ha permitido, la verdad, que formar un equipo también de, de, de primer nivel, de, de abogados que tienen de media entre 8 a 10 años de experiencia profesional, todos venimos de, de firmas eh, top 10 en... en en Perú y este esta innovación nos permite ofrecerle al startup una tarifa por debajo del mercado sin perder eh, la calidad en el servicio legal que se que se presta bueno, aquí voy a presentarles a, a Alberto que es que es mi socio y el, el founder yo me sumé yo me sumé año y medio año y medio después a la a la firma eh, el equipo que hoy hoy por hoy forma parte de, de Legal Ventures en Perú. Eh, como les comentaba, este año nos, nos trajo esta, esta alegría, que, es que fue ganar Startup Perú, pertenecemos a la, a la octava generación de este, de este programa del, del Ministerio de la Producción, y a partir de este grant pues, decidimos iniciar nuestro proceso de internacionalización a México. México hoy por hoy es la meca de las startups en, en, en Latinoamérica, eh, y es este era un mercado al que estaban mirando mucho de nuestros muchos de nuestros clientes eh, geográficamente pues con una ubicación privilegiada o sea, está al costado de Estados Unidos y, y con una cultura muy similar a la a la peruana con lo cual creo que también facilita el aterrizaje de, de emprendimientos peruanos y en realidad de, de emprendimientos latinoamericanos los principales retos en este proceso de, de internacionalización yo rescato tres que es la estrategia de, de pricing la formación del equipo y el posicionamiento en el mercado en estrategia del pricing porque más o menos uno conoce cuánto cobra la competencia no no no es no es difícil no es difícil obtener obtener ese dato pero cuando estás abriendo un nuevo mercado pues puedes mapear muy por encima de la competencia, pero no tienes tan fácil acceso a este tipo de, de información. no Entonces, ahí empieza también parte de la estrategia de cómo me quiero posicionar en el mercado. Si es que me quiero posicionar o por precio o si es que me quiero posicionar por especialidad. Eh, pero aún si decides eh, posicionarte por especialidad, si pues es que establecer un precio. Y, yo, y, y, y de verdad que ha sido uno de los de los principales retos en, en este proceso de, de aterrizaje. Otro reto este, siendo el de la formación del, del equipo, por lo mismo. Uno es, siempre digo que uno es profeta en su tierra, entonces, uno en Perú tiene mapeado no vamos a mentir, la calidad educativa de las, de las universidades, es, ya me dice, vengo de la universidad, pues más o menos, sabes, ¿Sabes? posicionarla. Eh, es mucho más fácil eh, también ubicar al, la, la experiencia profesional del equipo en Perú, cosa que es un poco más complicada en, en, en México. Ha sido un gran alivio contar con, con Sofía. Sofía es nuestra partner en, en México, ella es abogada mexicana, ella ha sido eh, abogada senior en, en Deutsche Bank eh, por, por muchos años, ha trabajado en, en el equipo leal de, de Shell y, y ella nos... Nos está ayudando en este proceso, pero, pero aún así eh, la formación del equipo es todo un reto. Y la siguiente es el, el posicionamiento en el mercado. Eh, esto es prueba y error. Prueba y error, eh, el posicionamiento en el mercado, en, en nuestro caso, que vamos más por nicho, nuestro nicho es, es Star Venture Capital, nos topamos con un mercado con muchísimo más competencia que, que en Perú, un mercado diez veces más grande que el que, que el peruano incluso eh, y ahí viene también todo todo este reto de posicionar una estrategia una estrategia adecuada gran, gran parte de nuestra estrategia en México es ser ese puente también que conecte México no solo con el Perú sino pues con toda la franja de, de, del Pacífico Colombia Chile Ecuador son tres países con los cuales nosotros también mantenemos este alianzas con, con firmas también especializadas en, en startups, en, en, esas, en esas jurisdicciones y queremos también ser ese puente que facilite el, el correcto aterrizaje de, de startups peruanas y startups latinoamericanas en, en México. no Igual sin, sin, perder nuestro, sin perder el core de nuestro negocio que es, que es Venture Capital principalmente. Eso por mencionar algunos retos de este de este 2022 e invitarlos pues, por supuesto a que nos sigan en, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Antonella por compartir además eh, parte de esa receta que ustedes están implementando en su internet, internacionalización. Creo que es algo de lo que no hemos hablado tanto en esta comunidad de Liga acá Lima, de todo el, el esfuerzo de independizarse, de crear una consultora y entrar en un mercado, pero creo que eh, Probablemente el próximo año tengamos alguna sesión especializada en eso, que hay mucha gente, conozco mucha gente que está en ese camino. Eh, y para hablar también de gente que, que está, se está arriesgando a, a independizarse y hacer cosas distintas y hacer cosas nuevas, esta vez eh, a, una, a una edad bastante temprana, ¿no? Eh, está con nosotros también Sebastián González, que Sebastián él terminó la universidad hace no tanto. Eh, y no obstante ha decidido abrirse un propio camino como consultor en el diseño de servicios legales y, y estoy seguro que tiene también muchos aprendizajes de este año. ¿Qué tal? Sí, gracias Miguel. Eh, primero, buenas noches a todos. Eh, sí, se me escucha bien, ¿no? Perfecto, genial, gracias chicos. Eh, y sí, efectivamente, eh, este año ha sido un año de cambios para mí. Y justo preparé una pequeña presentación eh, que espero se pueda ver. ¿Me avisan si se ve? Perfecto. Genial. Bueno, hola. Mi nombre es Sebastián González y soy analista de diseño e innovación en Sumaraja Legal. Desde ya un poco más de un año. Y digamos que me pareció súper interesante la temática que nos planteó eh, Legal Hackers y, y Miguel, con Miguel a, a la cabeza de reflexionar un poco acerca ¿no? de, de, de este 2022 y es ahí donde, cuando me pongo a pensar, eh, inevitablemente pienso en el 2020. Si pienso en el 2022, inevitablemente también pienso en el 2020. Y eso me, me, me trae algunos recuerdos de, del 2020 porque a diferencia, digamos, de... Eh, digamos, estamos todos en un contexto justamente, ¿no?, de, de, de pandemia, y, y a diferencia de, de muchos probablemente, no solo para mí fue la pandemia, sino también fue intercambio, justo en el 2020. Entonces todos imaginarán, oye, pucha, o Sebastián, justo fue el intercambio, y le toca la pandemia en Europa. Entonces yo estaba en la Universidad de, Tilbu de, de Tilburg, ¿no?, de Tilburgo, en Países Bajos, y ahí es donde amarró la pandemia. Y esto cambió mucho, eh, mucho de las cosas, aunque irónicamente en Países Bajos la virtualidad creo que la tenían como, como protocolo, porque fue de un día a otro. O sea, días de clases presenciales al día siguiente ya era clases virtuales. Y fue muy gracioso. Eh, y, y digamos que, si bien estamos en un contexto de pandemia, para mí el intercambio sí fue una oportunidad en los meses eh, previos a abril, que es cuando comenzó la cosa más dura, y porque en Tilburgo encontré un espacio muy interesante de, de, del desarrollo del derecho y la tecnología. Y no solo hablo del de, de, de Legal Tech, sino también hago, hablo de cómo se aplica el derecho a las nuevas tecnologías, ¿no? De ambos lados, de ambas caras de la moneda, se hablaba en la universidad. Y, hay, y lo interesante de estas universidades tan grandes, que a diferencia de la mía, que es la Pacífico y que es muy pequeña y no te puedes colar a las clases, ahí así, ¿no? Tú podías entrar a cualquier clase y nadie te decía nada, ni te tomaba la lista ni nada. Entonces, yo vi eso como una buena oportunidad para mí para... Porque siempre tuve este bichito por, por, por la tecnología, ¿no? Y luego de que pasó mi intercambio, ¿no? Y, y, y ya retorné a, a Lima a fines de ese año, del 2020, es que de eso, decido darle un giro a lo que yo pensaba iba a ser mi idea de carrera eh, hacia el futuro, ¿no? Y me meto a ver temas eh, de Human Centered Design. Me especializo en la católica... Eh, el, este año en realidad en Human Center Design y previamente me había especializado en Legal Design eh, por, con un profesor llamado José Torres entonces estas dos experiencias me ayudaron muchísimo a, a cambiar mi chip el, el, sobre todo el segundo, porque el segundo fue más interesante porque era el único abogado rodeado de un pool administradores, ingenieros eh, habían publicistas, comunicadores y era el único abogado en esa clase de casi 30 personas tratando de entender qué es esto del Human-Centered Design y sobre todo aplicarlo, ¿no? Y digamos que eso fue, fue una oportunidad muy enriquecedora porque tuvimos no solo la oportunidad de desarrollar un proyecto en la clase, sino también y pude compartir con otras carreras y generar equipos multidisciplinarios, cosa que nunca había tenido en la universidad. Entonces, el poder hacer eso, y sobre todo también pensar que bajo este paraguas, justamente, del Human Center Design, es que eh, yo tuve la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? sobre todo en diseño. Y es ahí donde yo entro a Sumara, digamos, eh, tratando de generar esta oportunidad hacia, hacia, hacia el estudio Sumara Hub Legal con Álvaro. Le, digamos que le, le conté mi idea, la idea que yo tenía como proyecto para Sumara y, y le gustó mucho, le gustó mucho y tanto así que hicimos cosas muy interesantes. Y aquí traigo un poco de lo, lo, que, lo que hicimos nosotros, que es, por ejemplo, estas preguntas frecuentes eh, para políticas de privacidad, ¿no? que siempre nos generan cierto. Eh, pudimos explorar un poco el servicio y poder determinar que efectivamente a veces si tú tratas de entrevistar a tu cliente y ver cuáles son sus points y cuál es lo que les duele durante todo el servicio, puedes detectar efectivamente en qué momentos se desliga el servicio y ahí es donde tuvimos la, la idea de, de hacer estas preguntas frecuentes porque justamente podía satisfacer una necesidad para, para dentro del equipo que era que al final de cada servicio, siempre nos hacían las mismas preguntas. Y, y era tanto beneficioso para el cliente como para nosotros establecer un documento en el que ellos puedan tener acceso a estas preguntas frecuentes. Y digamos que este ha sido el prototipo, ¿no? Pero esto es mejorable, en algún momento lo podríamos hacer en una página web, etc. Este, y, y digamos que ese tipo de soluciones son las que tratamos de dar desde, desde el área de diseño e innovación. ¿no? Y digamos, para resumir un poco esto... Eh, creo que tanto la pandemia como mi intercambio es, es, están visualizados en este pequeño cuadrito que es el momento idóneo. ¿no? A veces el momento idóneo llega desde un contexto específico, que puede ser positivo, ¿no? eh, o que puede ser nativo, como en el caso de la pandemia. Y que eso de repente fue catalizador de muchas iniciativas de dianteca, o muchas iniciativas de innovación dentro del derecho. Pero también hay otra manera de generar ese momento idóneo, que sería el, eh, saber que hay un sentido de urgencia, un sentido de cambio. Y la otra manera, dentro de, de, de generar más bien el momento, y no simplemente que llegue el momento, es evidenciar una oportunidad. Y eso es lo que creo que hemos logrado en Sumara. Hemos evidenciado una oportunidad donde vemos que podemos explorar distintas soluciones eh, desde el diseño, y, y creo que por ahí es donde, donde cómo ha cambiado mi carrera no en, en lugar de, de esperar que haya llegado la pandemia y que catalice esto y que sea simplemente de un año hemos considerado que esto más bien es una oportunidad que sí latente. ¿no? y eso es eso es lo que lo que me ha caracterizado hasta en este 2022 genial muchas gracias por compartir esa experiencia Sebastián yo siempre he tenido eh... Esta teoría, creo que como, como abogados, como personas que estudiamos Derecho, estamos muy acostumbrados a, a tratar de tomar la mejor de las decisiones posibles, no siempre maximizar la, las variables la, nuestro conocimiento de las variables para poder tomar la mejor decisión posible. Y creo que a veces eh, nos perdemos en la idea de que puede haber un momento ideal para hacer las cosas, y siempre dices, no, todavía no voy a hacer esto porque estoy esperando que estas cosas sucedan o que estos astros confluyen. Pero progresivamente más... Pienso que no es como que hay un momento ideal, un momento idóneo, pero son las cosas, sino que, al menos observacionalmente, hay un momento en el que algunas cosas son posibles y otras en las que ya no son posibles, ¿no? Entonces, eh, si caes en cualquier momento en las que son posibles, eh, como que puedes hacerlas, eh, aunque es un comportamiento bastante, bastante, esto, riesgoso. Pero justo sobre eso quería preguntarles, me suena como que durante este año todos ustedes han tomado decisiones grandes, decisiones importantes, eh, en uno u otro aspecto, y... Me encantaría escuchar si alguno o alguna tiene una idea de cómo, o sea, cómo toman esas decisiones y sobre todo, cómo toma, cómo, qué, qué nos pueden recomendar, cómo, cómo aproximarnos a tomar decisiones, sobre todo en un contexto de crisis, que es el que, que hoy vivimos y que probablemente se nos avecina. ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que, que estamos frente a una, a una buena decisión que tomar? No sé eh, si alguien tiene alguna idea. no estamos pidiendo recomendaciones de cábalas para el mundial o, o de o de apostar eh, dejemos dejamos de lado para todas las personas que están son gatilladas fácilmente por el juego eh, estamos hablando de decisiones más en el plano profesional en el plano estratégico y yo, yo yo me animo a, a dar unas recomendaciones eh, tal vez más desde desde el equipo ¿no? O sea desde desde nosotros como como equipo eh, hay una metodología de innovación que se llama Lean Startup, prueba y error. O sea, nunca, nunca, eh, quienes, a, a quienes tenemos la oportunidad de liderar firmas, o de liderar equipos, eh, o, o áreas, eh, nunca nada va a ser perfecto. Eh, nosotros, cuando, cuando me toca ser responsable de, de lanzar un servicio, o en este caso, el lanzamiento de la oficina aquí en México, la perfección no existe. Entonces hay que, hay que lanzarse, no hay error, en el camino se corrigen cosas, eh, pero eh, es mucho más ágil hacerlo, hacerlo de, de, esta, de esta manera. Eh, las opiniones de todo el equipo cuentan, no importa el señorito que tengas, todas las opiniones cuentan, todos tienen que aportar, todos tienen ideas creativas, hay que ser mucho más eh, abiertos, estar abiertos a... A esta apertura de, de, de opiniones y, y nada básicamente esas esas dos para para lanzarse vamos a seguir el, el próximo año también va a ser difícil ya no sé si tanto por el covid creo que va a ser un poco más difícil por por la situación económica a nivel internacional eh, vamos a seguir afrontando eh, toma de decisiones en contextos en contextos complicados tampoco creo que el contexto político en el Perú nos nos ayude mucho espero equivocarme el próximo año este, pero hay que lanzarse Hay que lanzarse y, y, y tomar decisiones Sebastián, ¿tú querías decir algo? Sí eh, Diría que, que sí Es verdad el, el tema de prueba y error Incluso, por ejemplo, en mi trabajo Es muy muy importante Es más, yo podría decir que El error, en mi caso, es clave Porque de eso saco muchos aprendizajes no el, el, Y tomar decisiones no es fácil A veces, hay veces que puede pasar que las decisiones pueden ser muy costosas. Y a veces me ha pasado a mí, cuando cuando estaba en, en, en la vía de estudio, que a veces no te toleran estos errores. ¿no? Eh, ahí es mucho más difícil. Sin embargo, creería que, eh, que poco a poco, digamos, ese mindset de, de que el error está tan mal visto va a ir cambiando. O sea, yo confío en que va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Además, eh, creería que, que, el, que, el, que es la única manera en la que uno puede realmente aprender, ¿no? porque si lo hace todo sintiendo el miedo de si va a tomar la decisión correcta, al final vivir en miedo creo que no, no es bonito para nadie. ¿Alesia? sí. Creo que quiero añadir algo desde una perspectiva un poco diferente, porque creo que lo que han dicho Sebastián y Antonella en la perspectiva más este, de equipo y laboral es sumamente valioso. Solamente para añadir, porque desde mi perspectiva, como saben, he tenido que tomar decisiones personales sobre dónde voy a estar y qué voy a hacer. Y siempre me acuerdo mucho que cuando estábamos en, en, cuando estaba en la universidad y estaba en este tema de los MOOCs, Siempre hablábamos de la emocionalidad a la hora de la toma de decisiones y había este quote muy popular que era que los jueces deciden por 10 razones, 9 de las cuales no sabemos porque no las puedes reflejar lógicamente en una, en una decisión motivada. Y, y creo que nosotros hacemos lo mismo cuando tomamos decisiones sobre nuestra vida personal, como que queremos llevarlo a la racionalidad, queremos poner una lista de pros y contras y decidir a qué universidad voy a ir, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer. Y este, yo los invito siempre a... Si bien eso es muy importante y lo tenemos que hacer, como siempre van a haber factores emocionales involucrados, yo siempre les recomiendo que tratemos de no pensar mucho en el factor de la decisión que tiene que ver con que, lo que otras personas van a pensar o lo que se espera de nosotros, que es algo bien difícil de hacer, y enfocarnos en dónde queremos estar en el día a día. Este, quiero trabajar en un lugar en el que voy a estar solo en mi casa, todos los días y voy a hablar con muy pocas personas porque es algo que a mí me gusta esa es mi personalidad, adelante. Quiero trabajar en un lugar en el que voy a estar rodeada de gente, en un equipo sumamente colaborativo, como, como de alguna forma están comentando Antonella y Sebastián que son sus ambientes de trabajo. Eso es este, lo que tengo que hacer. Obviamente, pensemos siempre en el largo plazo, pero a veces des de desechamos mucho el cómo va a ser mi día a día y cómo me voy a sentir en ese día a día. Y a veces tratar de hacer la lógica, pero re regresarlo a la emocionalidad, para mí ha resultado ser sumamente útil. Sí, Antonella. Alesia ha dado así en el clavo, con una frase, es el miedo al que dirán. Yo dejé de ejercer tres años, y, y fue una conversación difícil con mis papás, pero con mis ex jefes también. Cuando yo decidí ejercer es como, tal, tal, yo decidí hacer una maestría en negocios y me no fui a Madrid a hacer la maestría y, y luego empecé a trabajar eh, en, en una venture builder y ahí fue como empecé a involucrarme un poquito en el, en el ecosistema de startups. Pero luego pasé a una consultora de desarrollo de negocio y marketing jurídico y era como ¿Por qué estás viendo eso? O sea, regresa a Lima a ejercer, regresa a Lima, porque después del máster ya tienes una posición senior. Regresa a Lima, porque probablemente en Lima vayas a ganar. Probablemente yo en mi caso hubiera ganado más en Lima que, que en ese trabajo en, en, en Madrid, pero si te mueves por el miedo, nunca tomas decisiones. Y fue lo mismo cuando decidí sumarme a, a, a League of que, que para mí fue un poco como un salto en ese momento. A una, a una piscina desconocida no emprender, emprender por primera vez eh, aceptar el reto de, que me hacía Alberto para liderar a su bebé porque un emprendimiento al final es como si fuese, si fuese tu bebé en plena pandemia eh, bueno, renunciar a un sueldo fijo o sea, si, si te mueve el miedo no tomas decisiones así que Alex, ahí leíste, leíste el clavo Genial, muchas gracias. Estamos llegando casi al final de, de nuestro panel. Como ven, hay, hay muchos aprendizajes eh, que en los que podríamos explorar más. Pero quiero hacerles una pregunta de cierre a, a mis invitados e invitadas. Eh, que es, eh, si usted hay algo que les hubiese gustado hacer más este 2022, eh, ya sea en el plano profesional, personal. Eh, si hubiesen eh, tenido más tiempo, hubiesen hecho más de. Rafael, ¿tú quieres responder esta pregunta? ¿O tienes otra pregunta además? No, tenía otra pregunta, así que dale con esta y si quieres puedes, por ver, ¿quién, ¿Quién se lanza a responder? A ver, yo, yo les quiero decir que he tenido un año de locos y no sé si me arrepiento de haber hecho todo lo que hice, pero si me dices, tienes chance de elegir algo más sin dañar lo que ya hiciste, hubiera descansado más. Hacia, hacia el final de la maestría, este... Creo que uno como que siente que tiene que estar en todos lados para sacarle el jugo, pero también hay que cuidar la paz interna de uno y a veces descansar es necesario. Creo que de la mano con eso, eh, a mí me pasó algo muy extraño este año, porque eh, yo venía más bien de mucha paz y este año me metí a muchas cosas. <risa> Obviamente también muchos me dicen, ah, pues por tu juventud, pues no. <risa> Pero no sé, no sé, o sea, siento que, que, que sí he estado en muchas más cosas que otros años, y, y digamos que, pero digamos, muchas de esas cosas son mucho, eh, me apasionan, ¿no? Como por ejemplo el laboratorio de innovación legal que hemos hecho en el UP, y, y otras, otras iniciativas muy bonitas que hemos creado este año, pero, pero sí, diría que más bien para el 2023 lo que quiero es como dejar algunas cosas, y eso a veces es muy difícil. En mi caso, creo que me hubiese gustado eh, aprender a decir que no a tiempo. Y a veces no saber decir que no es, es un defecto. Sigo, sigo trabajando en eso. Completamente de acuerdo, Antonia. A mí me cuesta mucho decir que no, por ejemplo, ahora quiero saber cuál era la pregunta de Rafael, porque me siento mal de haberla dicho que no podía preguntar. <risa> No, algo que rescaté los tres es que además de haber hecho cosas nuevas en esta digamos en esta pandemia no que, que, que sigue vigente es el hecho de que han estado físicamente en distintos espacios no eh, y físicamente en distintos espacios en contacto físico y diario con diferentes digamos culturas a cierto punto no eh, entonces yo tenía como en ese contexto de las cosas un poco preguntas para cada uno no eh, para Ale eh, mencionaste mucho la diferencia, o sea, académica, ¿no? De Civil Law como un y un poco como eso era algo importante a, al iniciar la maestría. Pero quería preguntar, ¿qué tal sentiste la diferencia, digamos, en conocimiento digital, ¿no? Eh, eh, con tus compañeros de clase, ¿no? Si sentías que, digamos, por ser, eh, no sé, americanos, europeos versus los sudamericanos o los peruanos, como que había un gap muy importante ahí. Eh, luego tenía una pregunta para Antonella, antes que me olvide. <risa> luego tenía una pregunta para Antonella de ¿qué tal el cambio eh, de Perú a México? ¿no? ¿No? Y en realidad empezar esta nueva conversación que tenías en Perú de Liga Ventures eh, ahora en, en México, no o sea, digamos, si bien nos parecemos bastante pueden haber algunas diferencias sutiles que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y para Sebas ¿qué tal Tilburgo? Me, me imagino que fue que fue bastante bueno, ¿no? Pero a ver si nos pueden contar algo más también por ahí. A ver, yo les cuento y este, con el caveat de que R o sea, ya viviendo también no solamente en la universidad, sino en el ambiente laboral, estoy como lista para escribir una tesis sobre los estadounidenses y sus costumbres, porque... <risa> Todos los días estoy en shock con las diferencias que creo que no van a ser las mismas que en México. Eh, pero en los temas de tecnología es una pregunta muy interesante porque eh, me lleva un tema que, que me hubiera gustado profundizar o comentar un poco más, que es que en Estados Unidos las personas que estudian Derecho estudian Derecho como una carrera de posgrado casi, porque como saben, o, o no sé si lo saben, los estadounidenses tienen primero esta etapa de college, que es una suerte de estudios generales en, un, en una especialización, y eh, law school viene después. Entonces, yo tenía compañeros que eran programadores, o sea, que su primera carrera fue de programación, o tenía compañeros que eran economistas, algo que también por mi este, background en Derecho a la Competencia era algo que me impresionaba bastante. Y había un amplio conocimiento de temas de tecnología por ese lado, porque eran personas que habían estudiado la disciplina eh, pero por otro lado tenía amigos europeos o asiáticos que trabajaban muy de cerca con empresas de tecnología, entonces sus conocimientos del ecosistema cripto o el ecosistema de videojuegos era, era total y, y, y, y no había quien sepa más que ellos porque ellos estaban ahí asesorando a las empresas y necesariamente tienes que entender lo que hay detrás en el sector tecnológico. Y creo que hay una última gama de personas que eran simplemente entusiastas de la tecnología y sabían un montón sin... Estar particularmente vinculado al mundo del derecho y la tecnología, pero no sé, eran abogados corporativos. Este, entonces creo que hay de todo y había gente muy involucrada en la asesoría a una empresa este, farmacéutica de patentes o una empresa de tecnología en patentes, pero no podían usar PowerPoint. Entonces creo que hay de todo, pero definitivamente es completamente diferente a la gente o, o, o al también son muchos años después, ¿no?, pero de cómo fue mi experiencia en la Universidad en el Peregrado. En mi caso, el choque cultural con México no ha sido tan drástico. Yo creo que lo que me está costando aquí es entender un poco las dinámicas de las entidades públicas. Que si queríamos, y esto que no me escucha ningún mexicano, pero si queríamos que en Perú a veces las cosas... No avanzaban tan rápido, o sea, México se toma el doble, el triple de tiempo. O sea, conseguir aquí lo equivalente a un RUC te puede tomar con suerte dos meses, ¿no? Eh, y sí, acá bien nos pone que se muy tarde, sí. Yo sigo con mi horario, pero bueno, yo a la una, como, No me importa, ¿no? Empezar a empezar a empezar a empezar. Lo malo es que no hay ningún restaurante abierto a la una. Sí. me pasa, me pasa que recién vas y recién están abriendo, entonces en Perú ya desde las 12 se puede almorzar, pero, eh, pero sí, ese es parte de, de, del reto, un poco el, el, el, el timing eh, la, y la burocracia excesiva. En, en mi caso, digamos, Tilburgo, ¿qué tal? Pues, de todas maneras, muy buena una muy buena ciudad. Eh, me gustaba mucho que también, eh, como Iglesia, decía, en las clases de de los Society and Technology, había mucha gente también muy entusiasta. Bueno, a mí, y a mí siempre me ha gustado, siempre he sido muy entusiasta de la tecnología, desde muy pequeña. Y entonces no me sentía tan como fuera de mi zona de confort. Pero, y sentía que el nivel, digamos, que era, o sea, era un gap tan grande respecto de, por ejemplo, otros amigos sudamericanos y los europeos. Eh, lo que sí... Es que incluso en el 2020 te diría que me encontré con mucha gente a la que yo le decía, que me preguntaba, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? Y yo le decía, ah, al, algo relacionado, en ese momento no lo tenía claro, algo relacionado a tecnología y derecho, le decía, ¿no? ¿Tecnología y derecho? Me habrá pasado como unas 10 o 15 veces que cuando decía a qué me quiero especializar, la gente no tenía ni idea. Entonces, ahí me hizo sentir como, ok, o sea, aquí en Europa recién también se está cultivando este tema en, en muchas carreras, ¿no? Genial, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, así como me arrepentía de haberle dicho que no a Rafael, ahora me arrepiento de haberle dicho que sí porque estamos completamente fuera de horario. Pero bueno, <ríe> ha, servido para, ha servido para conocer un poco más de, de, de sus experiencias y, y, para, y, y agradecerles nuevamente por, por acompañarnos en este panel. Eh, es muy difícil a veces hablar de uno mismo, eh, sobre todo en contextos profesionales, etcétera. Eso, así que aprecio muchísimo el, el esfuerzo que, de, de introspección, el, el esfuerzo de mostrar, de mostrar debilidades, de, de, de, de un poco exponerse de esta manera tan, tan humana. Eh, lo, lo aprecio muchísimo y es una de las cosas que ojalá hagamos más seguido acá en Liga del Clima. A ustedes tres, eh, son bienvenidos siempre, bienvenidas a, a participar de, de nuestros futuros eventos y a las personas que nos acompañan, eh, antes de cerrar. Quiero aprovechar para mencionarles, y me acompañan también mis coorganizadores, Rafael Santín y Adriana Paredes, para mencionarles que estamos abriendo nuestra convocatoria para nuevos y nuevas coorganizadoras del capítulo local. No sé, Adri, si nos quieres contar un poquito más al respecto. Sí, claro. Gracias, Miki. Este, Buenísimo, antes que se me pasen eh, los aportes de Alesia, Antonella y Sebastián. Eh, sí, como comentaba Miguel, eh, estamos abriendo la convocatoria para poder introducir a nuevos eh, coorganizadores o coorganizadoras eh, al capítulo local de Liga, Liga Jacar Lima. Es, eh, cuando escuchaba lo que decían Antonella, Alesia, Sebastián, es, eh, honestamente se me hacía como o sea, empezaba a hacer un simple de cómo es este, ser parte de la organización del IAR que es Lima, porque es mucho de adaptarse, este, lidiar con nuevas personas, eh, identificar nuevos actores eh, en el sector, no en legal tech, en tecnología, en derecho, eh, legal hackers, a pesar de que tienen la palabra legal, es eh, de alguna manera agnóstico al, al sector legal y tratamos de involucrar a personas que no necesariamente estén en el rubro pero que sí puedan aportarnos entonces este, tiene mucho de esto no de, este, de que decía eh, Antonella por ejemplo no aprender a decir que no de decir que sí es este, lo que comentaba Alessia que no todas las relaciones que puedas cultivar tienen que ser necesariamente de amigos, puedes conectar con alguien o eh, Sí, con, con, con contactar a alguien eh, en un eh, eh, escenario 100% profesional. Este, sí eh, Básicamente esto es eh, lo que yo creo que condensa de lo que trata la coorganización del de Hacker Lima. Y bueno, con esto pa, para complementar lo que decía Miki, este, vamos a lanzar formalmente la convocatoria mañana con el formulario. Vamos a subir un formulario a nuestras redes sociales donde pueden registrarte, eh, donde pueden registrar sus nombres, intereses, alguno, algún tipo de skills que ayudan bastante a la organización, eh, diseño, manejo de redes sociales, etcétera, que no son excluyentes, pero que sí son bastante útiles para, para la coordinación de esos eventos, la coordinación con eh, speakers, es el manejo de redes sociales, que ya lo mencioné, etc. Entonces, es, vamos a, es, hemos hecho un, un formulario lo más, eh, ¿cómo ponerlo? Conciso posible, pero por ahí pueden surgir dudas eh, o consultas, si entonces libres de contactarnos en caso surjan este en caso surjan dudas también acerca de a más profundidad de lo que trata Liar Hackers de lo que trata la organización de Liar Hackers este también más que felices de poder absorber cualquier duda incluso en el formulario está adjunto un enlace donde que los lleva a una presentación de la organización de Liar Hackers y quizá les pueda dar una noción un poco más amplia de lo que eh, hace un coorganizador Sí, y gracias. yo creo gracias Adri, y yo creo que si ustedes han participado durante su época estudiantil en alguna revista o en alguna asociación estudiantil, es un esfuerzo similar, yo diría menos intensivo en el sentido en el que Buscamos personas que estén interesadas en donar unas cuantas horas al mes eh, o al trimestre de su tiempo para ayudarnos a pensar eh, qué tipo de eventos podríamos hacer, qué tipo de contenidos podríamos llevar, a quiénes podríamos invitar, con la finalidad simplemente de, de mostrar una diversidad de prácticas, una diversidad de profesionales. Eh, todo lo que hacemos sin fines de lucro, ninguno de nosotros cobra por participar acá eh, y ninguno de los eventos que hacemos eh, son de pago. Esto, eh, entonces, es un esfuerzo por por también generar una comunidad eh, profesional en el sentido más puro del término, eh, y muy similar a comunidades que existen en otras profesiones, pero que por alguna razón, dada la naturaleza absolutamente competitiva que, que existe en nuestra profesión, eh, es mucho más escasa en, en la comunidad local. Y como decía Rafael, eh, nosotros somos el capítulo de Lima, de Liga los Hackers Lima, por eso nos llamamos así, eh, Liga los Hackers Internacional tiene la potestad de autorizar la apertura de capítulos en diversos otras ciudades eh, del mundo, incluyendo Perú. Entonces hay capítulos que no tienen un rango de jerarquía respecto de nosotros en otras ciudades de, de Perú y si alguien quiere conectarse con, con una, un capítulo en su ciudad no puede escribir y si en su ciudad no hay un capítulo también puede mandarse a hacer uno si quiere también esto no es tan o sea es fácil crear uno es difícil mantenerlo esto y nosotros estamos precisamente <ríe> experimentando estos dolores de crecimiento de mantener un capítulo pero estamos muy contentos eh, de, de, de terminar el año con este anuncio de, de que estamos recibiendo a, a más personas para que formen parte de la comunidad eh, la convocatoria va a estar abierta todo este mes todo el mes de diciembre y esperamos poder anunciar eh, a los y las nuevas integrantes de Legal Hackers Lima, piénsenlo como nuestra propia iniciativa Avengers, eh, alrededor de la mitad de enero, esto si todo sale bien. Eh, y nada más, si alguien tiene alguna pregunta sobre el, el, el, el, esto que acabamos de anunciar, también puede levantar su mano ahora y hacerla. Eh, y si nadie tiene ninguna otra pregunta, eh, todo va a estar disponible mañana en legalhackers.pe. ¿Habrá reuniones presenciales, José Gallegos? O sea, sí, la idea es que sí haya reuniones presenciales. Eh, y, y eso es una... Organizar eventos presenciales era algo que hizo en, su, en, do, en sus inicios Liga Jager Lima. Lo, de hecho, hicimos, éramos una comunidad 100% presencial eh, hasta marzo del 2020. Esto en donde ya no se pudo hacer reuniones presenciales. Eh, y hoy, de hecho, la facilidad de hacer reuniones virtuales, yo creo que es algo que, que tiene muchas cosas a favor, como que podemos conectarnos de diversos lados del mundo, etc. Y yo... La visión que tenemos para el Liga Hacker Lima es que coexistan tanto eventos virtuales como eventos en persona. De hecho, los Abogados del Futuro, que es eh, el evento bandera que hace el Liga Hacker Lima en, en organización con la Universidad del Pacífico, fue presencial a, hace, hace unas semanas y esperamos poder seguir haciendo eventos grandes eh, presenciales, además de eventos virtuales, que creo que hay un público para cada cosa y hay formatos para cada cosa. Eh, entonces, si hay límite de edad, no hay, creo que no hay un límite de edad hacia arriba. Eh, hacia abajo quizás sí hay un límite de edad, Esto lo tengo, tenemos que considerarlo con nuestros propios abogados, pero probablemente como mínimo tendrá que ser alguien que, que tenga más de 18 años, yo creo, ¿no? si fuese menos de 18 años sería un poco raro, eh, yo pensaría que es un sting operation, pensaría que es el capítulo de Cusco que nos quiere sabotear eh, haciéndonos catfishing, o algo así, esto... <risa> Si nadie tiene ninguna otra pregunta, voy a seguir dando respuestas locas eh, a preguntas locas. Esto, ok, si nadie tiene ninguna otra pregunta, aquí termina esta noche. Les doy. Además, quiero reconocer que este es el, el, el último evento formal de, de, de mi organizadora, Adriana Párez, y también de Paula Casillo que estuvo más temprano. Así que muchísimas gracias a, a las dos por habernos acompañado este en este, en este raro y, y, y, esto, y accidentado viaje, eh, apreciamos muchísimo todo lo que contribuyeron a la comunidad y, y que estén hasta el final con nosotros. Así que, bueno, ya nos veremos el próximo año, pasen unas muchas fiestas no sé, celebren lo que, lo que quieran celebrar. Rafael, ¿tú quieres decir algo? Gracias. <risa> <risa> <risa> ¿Simplemente querías decir gracias? Nada más. Ok, okay está, bien, está bien. Ok. Eh. Nos vemos todos. Un abrazo muy grande, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bueno.